Pampita y Pico Mónaco discutieron a los gritos en un club. El viernes pasado, antes del ansiado regreso de Carolina Ardoain al bailando, Ángel de Brito reveló una bomba: la modelo había tenido un encuentro reciente con Pico Mónaco. Entonces volvieron las dudas. ¿Están juntos o no están juntos? Recordemos que todo esto surgió en medio de los rumores de Pampita con Polito Pérez. Ahora bien, este fin de semana, en el programa de implacable Susana Rocasalvo dio más detalles sobre el fugaz encuentro. Estaban en un club, del cual yo soy socia, discutiendo. Él se fue primero recaliente y ella más tarde, reveló la conductora. Según Rock Casalvo, una productora de un programa de televisión había logrado infiltrarse en el lugar pero la gente de seguridad le echó. Ella mintió en la entrada diciendo que iba a una reunión, aseguró sobre la reacción de Caro. La discusión existió. Muchos que estaban ahí los vieron. Siguen sin hablar, pero evidentemente las peleas existen, cerró Susana. Para cerrar las dudas sobre la relación entre el cenista y la morocha, el conductor de Los Ángeles de la mañana publicó una foto donde se ve el coche de Pampita delante de la casa del polista, y tituló la imagen así, Pamplito.